continuamos de gira por las regiones hoy desde el primer encuentro de alcaldes y alcaldesas con el gobernador de Antioquia, con la doctora Mariluz Quintero, bienvenida a este espacio y qué bueno tenerla acá, felicitaciones alcaldesa Muchísimas gracias, gracias por la invitación y pienso que al igual que hoy estamos en este primer encuentro, pues con muchas expectativas y con ganas también de contarle a la comunidad de qué se trata y qué es lo que vinimos a hacer hoy acá Bueno hay un reto importantísimo y es el que tienes ahí en manos y en cabeza de esta administración, es administrar un municipio, un municipio con muchas oportunidades y que usted les ha venido socializando con su comunidad y que viene próximamente en un plan de desarrollo. Hablemos de ese reto que está en sus manos con la comunidad de San Carlos. Bueno, nosotros dentro de todo el proceso de campaña fuimos muy claros y pienso yo que la comunidad de San Carlos tomó la decisión de elegirnos precisamente porque vio en nosotros esa esperanza. Eh, si bien el municipio tiene cantidad de dificultades, eh, nosotros queremos aprovechar esas dificultades y convertirlas en oportunidades. En San Carlos hay mucho por hacer, tenemos eh, de nuestro programa de gobierno unas líneas a priorizar que es la educación, eh, generar a través de la educación de la cultura, el deporte, esas oportunidades para esos niños y jóvenes poder sacarlos de tantas dificultades que se tienen ahorita con el consumo de drogas y yo sé que no es solamente en San Carlos sino en los diferentes municipios y sabemos que a través de estas, de estas oportunidades que podemos generar eh, eh, esas situaciones en nuestros niños y jóvenes. Otra de, la, de los proyectos que queremos implementar es el tema de vivienda, hay un déficit grandísimo de vivienda y más que nuestro municipio, eh, está, es uno de los municipios que sufrió todo el conflicto hace varios años y tenemos esa necesidad desde hace varios días. Si bien se, ha dado, eh, se han trabajado en proyectos, pues todavía falta mucho por hacer. Eh, está el plan maestro de acueducto alcantarillado, San Carlos es un municipio que se proyecta turísticamente por su gran riqueza hídrica, por su clima, por lo bonito que es nuestro municipio, pero siempre le he dicho a la comunidad que debemos primero organizar la casa y en organizar la casa pues tenemos eh, el tema de infraestructura de nuestras calles eh, por organizar y está en la ejecución de ese plan maestro de acueducto alcantarillado donde no se ha hecho inversión, tenemos un avance de solo un 7% y un reto grandísimo para mirar qué podemos avanzar en este periodo con el apoyo obviamente necesitamos de la gobernación de Antioquia, de nuestro gobernador Aníbal Gaviria y obviamente de, de, de, a nivel nacional pues también necesitamos de ese respaldo y ese apoyo. Eh, en el tema turístico, como lo decía ahora, San Carlos tiene un gran potencial, eh, necesitamos trabajar en diferentes eh, áreas para poder fortalecer ese turismo, un turismo donde se proyecta eh, un turismo sostenible, un turismo comunitario, que es lo que queremos pues, hacer y articular con las comunidades toda esta forma y esta oportunidad grande que tenemos con este sector. Eh, mucho trabajo social, recuperación con la Junta de Acción Comunal, eh, siempre soy una convencida que a través de las organizaciones y de las bases sociales es que se programa y se, y se proyecta el verdadero desarrollo, entonces queremos hacer un fortalecimiento con la Junta de Acción Comunal, con la comunal con las organizaciones que tenemos en el municipio, organizaciones de productores, asociaciones para articularnos con ellos y así poder hacer un buen gobierno y Un buen gobierno en equipo y tiene consolidado su equipo de trabajo, ¿cómo se siente? ¿Satisfecha ya con su equipo de trabajo? ¿Cómo está esa armonía y ese proceso de eh, ese equipo que la está acompañando? Alcaldesa? Bueno, pues eh, me siento supremamente tranquila porque es un equipo que técnicamente cumple con los requisitos, que tiene mucho sentido de pertenencia, un equipo joven eh, donde queremos hacer grandes cosas por San Carlos. Son personas que están ahí porque sabemos que tienen todas las capacidades. No, no estamos aquí eh, con, eh, con eh, favores políticos ni compromisos, es un equipo idóneo que eso le da la la tranquilidad a uno de saber que podemos hacer un buen trabajo y eso lo hace sentir a uno tranquilo desde, de, como alcalde, porque uno para poder hacer un buen gobierno, obviamente necesita rodearse unos buenos secretarios unos buenos directores y un gran equipo de trabajo desde la administración municipal. Bueno, hablamos de, de, de, de municipio región, hablamos de provincia hablamos de asociación de municipios en fin, también de trabajar en equipo con los demás municipios de la zona y de la región. ¿Cómo está Inmer San Carlos en esa estrategia de hacer equipo con los demás municipios? Eh, tenemos total disponibilidad en trabajar y articularnos a todas, eh, a, a todas estas organizaciones a nivel regional hacemos parte de MACER estamos participando activamente de, de la asociación eh, hacemos parte de provincia y vamos a continuar haciendo presencia y queremos estar eh, activamente dentro de cada una de las organizaciones porque sabemos que a través de ellas también debemos proyectar nuestro propio desarrollo, no es lo mismo San Carlos eh, eh, yendo a tocar puertas en las diferentes instituciones a nivel departamental y nacional que los siete municipios de la zona de embalse o los trece eh, que pertenemos, pertenecemos a provincia yendo todos juntos a hacer una buena gestión por la región es muy diferente y sé que uniendo esfuerzos podemos hacer grandes cosas también. Yo soy Mariluz Quintero, alcaldesa del municipio de San Carlos, darles un saludo a de giras por las regiones, me parece interesante que estén yendo a cada uno de los territorios, que conozcan las realidades y que conozcan lo bonito que podemos ofrecer cada uno de los municipios.